Bueno, vamos a, a ver lo que es una recta definida por dos puntos o definida por un punto y un vector. Es lo mismo. Entonces acá tenemos los dos puntos, los puntos A y B, que en este caso me van a definir la de recta. El vector lo puedo conseguir desde A hasta B. El vector desde A a B, va a definir la dirección de la recta. La recta obviamente no tiene sentido, sino tiene dirección solamente. Luego, voy a tomar un origen. Esto puede valer para R2 o para R3. Y un punto R. Y ese punto R, ¿sí? ¿sí? va a recorrer la recta. Ese punto r va a recorrer la recta. Entonces, al recorrer la recta, va a describir la ecuación que yo necesite. Pero la ecuación que yo voy a necesitar no es de este punto, sino es del vector posición de este punto. Es decir, la ecuación va a ser una ecuación vectorial. Entonces, ahí tenemos el vector or. Y el vector or. Es el vector OA más el vector AR. ¿Cómo está acá? Y obviamente yo muevo esto. Yo muevo esto. Todavía no, no le di significado acá. Pero yo muevo esto y R en serio está tomando la recta. Y el vector OR tiene su extremo en la recta. Bien, ahora sí dije que ese vector AR es K por AB. ¿Sí? Porque si yo pongo K por AB, quiere decir que es un escalado de este vector. En este caso es el 55% de este vector. Si yo pusiera en 0, A coincide con R. Y si pusiera en 1... B coincide con R, yo pongo K más grande, B está fuera de ese segmento AB, o si pusiera con un K más chico, B está fuera, pero por la izquierda, más cerca de A. Por tanto, este K es un parámetro que me permite hacer que, esta, que este punto, que es el punto con el que yo cargo digamos, la dinámica de la recta, me describa cualquier punto de la recta. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver cómo escribir esta, esta ecuación vectorial. Porque son todos vectores. Paramétrica. Porque tiene el, el parámetro K. Que en este caso es un real. Vamos a ver, decía. Cómo lo podemos escribir. En una forma más concreta. En R3 o en R2. tengo este, en la ecuación OR es igual a OA más K por AB, pero a AB yo le voy a llamar U y a K le voy a llamar lambda, en general se puede llamar T, lambda, lo que fuera, es interesante llamarlo T porque eh, para la física el T puede ser tiempo, qué sé yo, muy interesante. Y entonces le voy a llamar lambda. Entonces, entonces está anotado que U es igual al vector AB. Sí, yo puedo dar un punto, por ejemplo, el punto A y este vector, sin conocer B, o puedo dar los dos puntos, A y B, y fabricarme este vector U. Hacerlo en R3. En un sistema, o R es definitivamente x, y, z, un punto, mejor dicho, el vector posición de un punto de la recta. Igual a el vector posición. Vamos a poner 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3 pertenece al lugar geométrico de la recta. Y la recta más lambda. Y vamos a darle un valor a u. Eh, 3. 1 4 ¿Sí? ese, ese vector se va, a llamar, se va a llamar vector director de la recta rho. Entonces, esta va a ser la ecuación, la ecuación vectorial paramétrica de la recta la ecuación vectorial paramétrica de la recta, ¿por qué? porque este vector que es el vector OR es igual a un vector de posición 1, 2, 3, en este caso, que, cuyo extremo pertenece a la recta y una, es una combinación lineal de ese, de ese vector más lambda veces el vector director de la recta. Lo podemos escribir a esta ecuación, lo podemos escribir de varias maneras. Esta demás, es la principal, digamos. La podemos escribir de varias maneras. Por ejemplo, podemos decir, acá podemos hacer la combinación lineal y podemos decir 1 más lambda por 3 o 3 lambdas. 2, que es el segundo, la segunda componente más la segunda componente, sería 2 más lambda. Y la tercera componente es 3 más lambda 4 o 4 lambdas, ¿Sí? y eso yo lo puedo sacar todo y poner xyz es igual a xyz es igual a 1 más 3 lambdas, y esta se va a llamar la ecuación cartesiana paramétrica de la recta. De esta manera ahora puedo encontrar cuánto vale lambda. Lambda vale x menos 1 sobre 3 y también vale y menos 2 sobre 1 y también vale z menos 3 sobre 4. Y esta es la ecuación simétrica de la recta. Con esta ecuación, o sea, esta es una, eh, son dos ecuaciones en realidad que se conocen como la ecuación simétrica de la recta, por lo menos en R3. ¿sí? En R2, bueno, no estaría esta, eh, esta variable, no estaría este, eh, esto último, no estaría. Y podría encontrar, por ejemplo, eh, X acá yo lo estoy haciendo multiplico por 1 acá y multiplico por 3 acá entonces queda X-1 menos igual a 3Y-6 menos que eso lo puedo transformar y dejar por ejemplo en, en cualquier tipo de ecuación de la recta pero esto sería para este lado solamente para este otro lado yo tendría 4y, vamos a poner acá, 4y menos 8, igual a z menos 3. Y acá tendría dos ecuaciones para, para la misma recta. En realidad, estas son eh, ecuaciones de dos planos, que después vamos a ver cómo son, se llaman planos proyectantes. ¿Sí? Pero lo que voy es que, lo importante acá que vamos a remarcar, es que en R3, en R3 no hay una ecuación general. Ahora tenemos las tres ecuaciones para esta recta. La ecuación vectorial paramétrica de la, de la recta, que deriva en la ecuación cartesiana paramétrica de esta recta que deriva a su vez en la ecuación simétrica de la recta y como no hay una ecuación general vamos a poner acá las dos ecuaciones eh, de los planos proyectantes de la recta. Esto, por favor, me lo compensa todavía. Bien, acá primero vamos a decir dos cosas. Yo podría encontrar para la misma recta, en lugar de A poner B, o en lugar de A, poner cualquier otro punto de esa misma recta. Por tanto, este, este vector, no es único. No es único. Y el vector con que yo defino la recta, el vector director con que yo lo defino, tampoco es único, porque yo podría poner otro escalado. O sea que este tampoco es único. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que hay más de una ecuación vectorial paramétrica que indica la misma recta, o sea, yo puedo encontrar una ecuación vectorial paramétrica y otro puede encontrar otra ecuación vectorial paramétrica para la misma recta, ¿Sí? Y obviamente entonces para todos los demás, entonces ya hicimos el ejemplo empezamos al revés hoy hicimos el ejemplo y ahora lo vamos a hacer en forma genérica la ecuación vectorial paramétrica va a ser entonces, Acabo para hacerlo en forma genérica voy a tener que decir que a va a ser un punto a sub 1 a sub 2 a sub 3 entonces o a, va a ser el vector con las componentes iguales a las coordenadas de A. Lo mismo para B. Entonces, U que es AB, va a ser igual a U1, U2, U3. Y esto U1, U2, U3, va a ser la diferencia entre B1 y A1, B2 y A2 y B3 y A3. ¿Sí? Entonces acá voy a poner la misma ecuación vectorial paramétrica, lo voy a poner en forma genérica, va a ser x, y, z igual a qué cosa? A1, a2, a3 más lambda, u1, u2, u3. Y la ecuación cartesiana paramétrica, x, y, z, va a ser, x va a ser a a1 más u1, lambda, a2 más u2, lambda, a3 más u3, lambda, esa sería la cartesiana paramétrica, y la simétrica sería eh, X menos A1 sobre U1 igual a Y menos A2 sobre U2 igual a Z menos A3 sobre U3. Y en este punto me van a decir ¿Qué pasa si U1 o U2 o U3 fuera 0? Pues esto no se podría escribir, no se podría hacer. ¿Qué pasa si 2 fueran 0? Menos todavía. Bueno, vamos a estudiar estos casos particulares. En el caso 1, vamos a suponer que U3 es 0. Y vamos a suponer entonces que acá hay un 0. Esto que quiere decir que entre A, por ejemplo, eh, si A, si A, vamos a, poner acá. Si a fuera 1, 2, 3, para que U fuera, tu, tuviera 0 acá, B de, debería ser, vamos a poner acá el mismo 3, entonces 3 menos 3 es 0, ¿Sí? y acá tendría que ser 3 para que U fuera 1, y 4 para que u fuera 3. ¿Ok? Entonces en esta, en esta ecuación lo vamos, a, lo vamos a ver mejor. En la ecuación, ecuación cartesiana paramétrica, la tercera ecuación va a cambiar. ¿Ok? Y va a ser z igual a 3 más 0 lambda. Más 0 al 1 o sea, quiere decir que Z es igual a 3 entonces la ecuación, por ejemplo la ecuación segmentaria va a ser lo mismo X menos 1 sobre 3 igual a Y menos 2 sobre 1 y además Z igual a 3 vamos a hacer otro ejemplo y por ejemplo los U3 igual a U2, igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a ser igual, pero es Y. Y va a ser igual a 2. Z va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a X. Entonces, la ecuación simétrica se reduce. A X igual a X, punto y coma. Y es igual a 2, punto y coma. Z es igual a 3. Esto es más fácil de escribirlo en, en un conjunto, porque rho es un conjunto de puntos, es decir, x, 2, 3. En este caso, si yo quisiera escribirlo en un conjunto, tendría, podría ponerlo, por ejemplo, acá, dejar todo en función de x, x menos 1 es igual a 3y menos 6 entonces y es igual a x más 5 sobre 3 y lo voy a poner acá abajo para cambiar de... la ecuación sería x x más 5 sobre 3 y Z es igual a 3. Uh -huh. En este caso, si yo quisiera, esto se llama ecuaciones de lugar geométrico: lugar geométrico de la recta. Muy importante. Eh, la ecuación del lugar geométrico de la recta, acá podría pasar lo mismo: dejar todo en función de, de, de X. O también podría dejar en función de, de lambda. Si quisiera dejarlo en función de, de x, tendría que haber puesto x, eh, x más 5 sobre 3 y tendría que calcular z en función de x. Y bueno, pues vamos a hacerlo. De, de acá podemos sacar que eh, perdón, acá está en función de y. Lo vamos a hacer eh, 4X menos 4. Sería, multiplico todo esto por 4 y multiplico todo esto por 3. Es igual a 3Z menos 9. Entonces Z es igual a... Es igual a qué o cosa? 4X más 5. Sobre... 4x más 5 sobre 3. Después vamos a decir cierto. 4x más 5 sobre 3. Bien. Y es la ecuación del lugar geométrico de la recta para este caso. ¿no? Para este caso. En definitiva, vimos cómo podemos pasar de escribir la ecuación Vectorial paramétrica, en un, caso, en un caso particular y en un caso genérico. Dijimos que todas estas ecuaciones ¿sí? no son únicas para la misma recta. Yo puedo escribir una recta con distintos juegos de ecuaciones. ¿sí? acaba de venir el, la única diferencia, es que si yo pongo acá siempre X, bueno, esto se, esto va a ser único eso es interesante también. ¿Qué más hicimos? A partir de, de, de este ejemplo, dedujimos la ecuación, la ecuación cartesiana paramétrica y la ecuación simétrica de la recta y un sistema de ecuaciones que dijimos que era el sistema de ecuaciones era, era proyectantes que no le vamos a dar todavía importancia, ¿Sí? después de esto dijimos pusimos los genéricos y después dijimos Uy, qué pasa si el director el director de la recta tiene algunos componentes con cero, si tiene una con cero, bueno, acá tiene esta ecuación eh, segmentaria, eh, perdón, simétrica, y además, esta ecuación simétrica está completada con z igual a 3. Y, este, si nosotros eh, logramos trabajar, la podemos llevar a esta forma. A esta forma. Esto viene de acá. ¿sí? Entonces ya está la ecuación del lugar simétrico. Interesante porque en donde no existe x es porque la componente del vector-director es cero. ¿Sí? Y en este caso, que es el segundo caso particular, dos componentes del vector-director son cero. Y aquí igual tenemos una ecua ecuación simétrica de la recta, pero en este caso es mucho más, más interesante la, la ecuación del lugar geométrico. Ahora me van a decir, ¿y si los tres son cero? Bueno, ese es el único momento en que esto no puede funcionar, no va a ser una recta. Es decir, OR, OR igual a OA, no es una recta. ¿Sí? Porque si acá tengo el vector nulo, porque 0, 0, 0 es el vector nulo. Entonces, esto no es una recta. Entonces, ¿qué restricción tenemos para para U, y que U tiene que ser, U tiene que ser un vector no nulo. Es evidente, porque si no, por un punto ¿sí? donde no se fija un vector director, puede pasar millones de rectas no una en particular. Bueno, muchas gracias.